la situación por la que estamos atravesando y lo que hemos visto hasta este momento me tiene con mucha preocupación y me tiene con mucha preocupación porque uno, uno nota que hay una situación dada el pasado domingo 16 con la suspensión de las elecciones municipales posteriormente los acontecimientos que se han desarrollado alrededor de esa de esa cuestión y las denuncias que han surgido a raíz de lo que aconteció el 16, lo que lo que veo es que tanto la oposición como el gobierno se está echando la culpa. Culpable es aquel, culpable es el otro. Y definitivamente lo que estamos viendo es una especie de comedia, es una especie de zainete, es una especie de, de obra, de teatro, de mal gusto, porque nadie asume la responsabilidad social y política que debe asumir aquí no es un tema de no es un tema de que tú eres culpable o yo soy culpable es un tema de que si se hace una investigación seria no lo que está pasando ahora indudablemente que esa investigación seria va a arrojar el resultado de quién es el responsable real de lo que pasó en realidad nosotros estamos acudiendo a un pleito, a una garata con puño o sin puño. Vamos a quitarle lo del puño, pero estamos acudiendo a una garata típica de la gallera, donde tú me echas la culpa a mí y yo te echo la culpa a ti, donde no hay un fundamento para explicar por qué tú tienes la culpa y por qué yo tengo la culpa. Ver esto que vimos hace un momento, el video que vimos, de, en medio de una investigación tan seria, como una investigación donde se está tratando de esquilmar la voluntad popular en una nación democrática, en un Estado social y democrático de derecho, es de muy mal gusto. Implica que no, las autoridades nuestras se han desbordado al, al, al, al grado, se han desbordado al grado de llevar un asunto tan serio a una simple discusión de esquina, a una simple discusión de patio, a, un, a una simple jaladera de moño de comadre. Y eso es doloroso para un país que necesita tanta institucionalidad y que necesita tanta responsabilidad en el manejo de las cosas pública. ¿Cómo nos estamos manejando? ¿Cómo es posible que en medio de una investigación, ministerios públicos, policía nacional, hagan un show hagan así. un show mediático a través de las redes sociales poniendo un video primero, de parte primero. de esa investigación Ajá. míralo ahí primero eso, no eso. Tiene, eso no y tiene después las declaraciones de la policía ustedes vieron <coughs> cuál fue la primera pregunta que le hicieron en el video que cómo, eh, cómo, cómo, ¿cómo le trataron eso te indica a ti que fue algo montado por dios es que estamos perdiendo el juicio Estamos perdiendo la cordura en este país, ya hemos perdido la cordura. El, la, las autoridades nuestras lamentablemente han llegado a un estadio en el cual no importa enseñar el refajo. Antes es, nos cuidábamos de muchas cosas, de que las cosas se hicieran. Miren, déjeme, déjeme darle un dato. El perínclito varón de San Cristóbal, yo entiendo que ese sí es justo, ese comentario. Mira, mira, el perínclito varón de San Cristóbal era un sátrapa, un asesino en el poder, me refiero a Trujillo, sí. un asesino en el poder, un hombre que mantuvo a fuerza de sangre y fuego una dictadura por 31 años, pero en un momento tuvo un desliz amoroso, que tuvo mucho, sí. pero ese pifió, y resulta, sí, sí con María Martínez, y resulta que a él, eh, ella le salió embarazada, y entonces él estaba casado con una tía de Joaquín Balaguer, con la señora Ricardo, tía de Joaquín Balaguer. ¿Tú sabes lo que él hizo? Que él eh, hizo que sus acólitos cambiaran la ley de divorcio para que incluyeran en el divorcio, eh, en, en la ley de divorcio una, un articulito, un parrafito que dijera que dentro de las causas del divorcio estaba la esterilidad de una mujer. Si una mujer no podía dar, darle un hijo a una pareja, entonces eso era una causa para divorciarse. Él se divorció, ya, basado en esa causa, se casó con María Martínez y la ley la volvieron a modificar y la pusieron exactamente como estaba Dios antes Dios. de eso. Ah, sí. ¿Después que pasó? Exacto, y por eso la ley la ley de divorcio es 1306 bis. ¿Tú no sí, sabías ese dato? No lo sabías. Ah, es que tú tienes que estar con los viejitos también. Claro. Y con los popis. Pero no, claro. Pues mira. Él le, agre le agregó eso, por eso que la ley 1306 vi, porque lo único que le quitaron fue eso. ¿Qué? No tenía que ¿verdad? Son diabluras que. El... No, pero oye, pero oye, ¿dónde viene la moraleja de esto? Quiero sí, quiero concluir. Oye, la moraleja es de esto. Él era un. Maldito, sí. está bien, pero hacía las cosas que pareciera que parecían ser correctas y hasta muy responsable. Sí. sí. Entonces por Dios, señores, porque por Dios, más, Dios, señores. Lo menos que eh, yo esperaba del, del relato era que él maniobró para que alguien se hiciera cargo de la paternidad del muchacho no. o para no. No se puso loco con esa hembra, le gustaba esa hembra tanto así que dejó su mujer su mujer, la Ricardo, que venía de la más rancia sociedad santiaguera sí. la dejó para casarse con María Martínez que no tenía muy buena muy buena imagen de claro. la sociedad en ese momento pero esa fue la que le gustó sí sí pero mujer si lo era... que quiero es que tú enfoques bien amado a dónde ibas, de la importancia Entonces, por lo ahí menos nació de cuidar la las, de, Ramfi, de cuidar eh, las el, apariencias el de cuidar las apariencias, amado estas gentes están en un punto que no les importa nada eso es una manera descarada y burda sacar ese video para que se vea que al joven no se le hizo nada, que se cuidó por Dios, señores, el momento, no. en que lo, el, que, el momento en que le dieron el toyo se, se le ha brotado, es decir, cuando la junta está mala, se bote el aceite. Exacto. El, el, el momento en que le dieron o que lo forcejearon con que él, lo, que le, le dieron la el hombro, le, digo, le dislocaron el hombro y le, le hicieron el esquince en el, en el tobillo que se pro, puede producir por un batazo, puede ser. Puede producirse y pero también. Que, pero queda un, por hematoma, un El batazo queda un, deja un hematoma. Eh, pero el esguince hincha y él tiene que tener un. Él tiene un hematoma en el pie. No, no, no. no, no. Dice o sea, que... Él tiene una una hinchazón en el pie. Correcto. Porque yo no sé entonces, técnicamente. el batazo deja un hematoma. O sea, pues, ah, yo, eh, yo fui víctima de un esguince por un rebalón que di en, la, eh, en una finca. Eh, eh, eh, ahí es, en la eh, Se me hinchó el pie y me pusieron un el yeso. nervio. Se estira. Exacto, se estira. En un momento que no tiene la suficiente agua o, o la eh, movilidad. Una llamada, vamos a ver quién está al teléfono. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, Irka. Bien, ¿Ah, muy sí? bien. Hola, Irka, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y eh, ustedes bien. Lo veo muy bien a los cuatro. A mi querido y adorado hermano. Próximo regidor de San Francisco de Próximo, así es. Irka <risa> y, a, y uh -huh. yo. Tú nunca piras pidiendo, ¿no? tú solo estás pirando. a defender a Danilo. <risa> Muy bien, ha no, defendido a Danilo. Es lo mejor. Déjame una cosa, referente a lo que está diciendo Amado. Siempre me he encontrado extraño que ese mismo grupo criticaba tanto el gobierno de, de Trujillo por todas las cosas que hizo, criticaba a Balaguer de dictador y eso. Y ellos ni siquiera guardan la compostura. Porque te voy a decir cómo es que Danilo ha gobernado este país. Si nos damos cuenta y hacemos un análisis real desde que él tomó el gobierno, todos los procesos normales en un país democrático, con Danilo Medina ha sido traumático, si son internos de su partido, el país tiene que sufrir. Si es del país, peor todavía, no respeta las leyes porque él ha actuado como que esto es una herencia. ...que su papá y su mamá le dejaron... ...y hacemos 10 millones de esclavos... ...que hay que hacer lo que él diga... ...o lo que él diga... ...Trujillo señores... ...cumplía tanto con las leyes... ...que él ponía un tetaferro... ...pero ponía un intelectual... ...por cualquier cosa... ...como presidente... ...y él estaba... Y vaya, ...el papá, peinado papá. era él... entiende <risas> ...pero este no... ...este quiere poner burro... ...para que todo el mundo... ...para reírse de lo que hemos estudiado... y qué mando yo... Irka, Irka, Irka, pero yo quiero hacerte una pregunta, eh, mi corazón, en honor a la verdad, tú no te acuerdas de cuando en el año 2000, eh, no, Hipólito Mejía no había alcanzado el 50% más un voto, y fue el propio Danilo el que dijo, para no causarle problemas al país, sí, y verdad. eso tal yo lo presenté hace varios sí, días Irka, sí yo voy a reconocer la victoria él pudo haber seguido la, la, la fiesta y provocarle situaciones, al país pero mira. no lo hizo por lo menos, por lo menos vamos, a hacer, eh, eh, vamos a reconocerle esa pero parte mira, ahí yo... fue democrático sí, mira. Cosa. yo le voy a decirle a Yan que yo sí tengo la historia real hasta porque las, fíjate a las, las 12 de la noche oye hasta las hienas tienen un momento de Sí, belleza. pero a las 12 de la noche fue enviado Danilo con a Milka Romero, que era el enlace con Balaguer. Uh -huh. Sí, sí, ellos era muy amigo. A las doce y media de la noche. Y Balaguer le dijo que no le daba juguete a Ma Niño Marqueado dos veces. Sí. Está bien. No tenía otra cosa que decirlo. Ya. Yeah. Bueno. Está bien. Gracias, Irka. Bueno, al final quiero redondear mi comentario con lo siguiente. Señores, tenemos que ver lo que está pasando con sentido crítico. Y ser ecuánime, muy ecuánime, porque parece ser que la gente. Que de alguna manera provocó esta situación. Y llamarme, no llamarme para que me demienta que no fue así. No, no, no está, no lo está haciendo. Eh, ¿Cómo es posible que volvamos a la época de Mirambó? ¿Te acuerdas de Mirambó? Sí, que, que se, se lanzó se por allá. Se tiró de la segunda planta del Palacio Nacional cuando estaba acusado de una, del Palacio de Justicia. Del Palacio de Justicia. O sea, se tiró o lo tiraron. Es lo mismo eh. que está pasando ahora. Este muchacho llegó bien. Se, se, se, se cayó. ¿Se no. golpeó o lo golpearon? Sí. Entonces, no se puede llegar a eso. Y no se puede llegar tampoco... Hay una nomenclatura. El poder tiene su nomenclatura. Y una de la nomenclatura es que el poder exige que las cosas se hagan, pero que se hagan bien. Aunque sean mal, pero que aparenten bien. ¿Tú ves? Eso, Por... eso se llama... En Colombia surgió la figura del falso positivo. Exactamente. Que bueno. Aunque sabemos que procedimentalmente no está bien, pero... El resultado, el fin, resulta bueno. Exacto. Muy bueno, bien. señores, vamos al WhatsApp. Bien, vamos a iniciar con Víctor Troncoso desde Atlanta. Ah, mi hermano Víctor, un saludo para él en Atlanta, cogiendo este, frío. Antes de leer a Víctor, internet, vamos a tomar adelante, la llamadita. Ah, buenos okay, días. Okay, okay. Buenos días. Adelante, buenos días. Se fue, parece. Se bien. Fue. Vamos a ver, vamos a ver. Buenos días, le escuchamos. Es un problema que yo quiero defender a Gillar que, que si ella es de, de, de, de Danilo, que la gente lo deje quieto, que la que eso no va a bueno, Ese nada? es su derecho, es de Danilo, que no lo ataquen tanto. Claro, yo defiendo a quien yo quiera. Que deje, que su partido, como que defiendo quiera a una amiga mía. mía. Como defiendo a la candidata vocal claro, del PRM La Peña, en San Francisco. Que ah, eso él, no lo dicen los PRM. Y a mí, a mí. Eh, Y a Francis Rodríguez que lo defiendo, ah, que mío. Es mío. Eh, pero los PRMistas no es que lo llaman a decir que yo he defendido y defiendo a una candidata vocal de La Peña, que no la puedo mencionar aquí porque como no, no tengo autorización por la publicidad, pero ellos saben que yo la he defendido. Bien, yo bueno, soy sí, de Ahí Buenos días, buenos sí, días, los cuatro lo hacemos bien, pero el ya, ya lo daña todo, la mamá defiende al, al bendito... Eh. Al, pues, PLD. La, sí, al PLD, pero porque no, por ejemplo mira cuando el va, dice Amado, felicidades Amado, sea, que dice de, del batazo, no, no, de una vez salió a, a, a defensa, o sea que todo lo bloquea, es como una, una... bomba tú dices que yo lo daño todo pero te gusta, te queda ahí, eh, claro, le gusta Saludos, un abrazo a toda la gente que nos gusta. A le gusta el programa, hay que admitir que no por ti, pero le gusta el programa. <risa>